Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. El punto cero está por estallar. Desde que volvió a Fortnite siempre ha estado expuesto en nuestra isla. Y pronto parece que podría estar estallando de nuevo. Ahora punto cero es capaz de abrir portales a otras dimensiones totalmente lejanas... A la nuestra Y en este vídeo os enseñaré por qué pasa eso Y los secretos que no sabíais De punto cero Así que si quieren saber de esto y mucho más Quédense hasta el final del vídeo Les invito a suscribirse si todavía no forman parte de la familia Y esperaros porque Mirad, ya, ya sabía yo que me estabais mirando Bastante la camiseta, ¿no? Mira, mira, mira, mira, mira. Os quería enseñar las luces, ¿vale? Os las quería enseñar Hermanos, antes de todo estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores Así que si no estás suscrito, bro, tu suscripción nos hará estar mucho más cerca de nuestra meta Prometo que te encantará el contenido si te gusta Fortnite Deja tu poderoso like en el video Y si no estás suscrito Si te gustan las teorías, historias de Fortnite Necesitas suscribirte para no perderte nada Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Y de verdad, os agradezco a todos los que siempre apoyáis a la Neox Army Os quiero muchísimo Así que no tardamos más en pasar ya con el video Todo esto empezó emitiendo ruidos el punto cero Poca gente logró darse cuenta de esto pero el punto cero empezó a crear el portal nuevo sin avisarnos previamente. Un portal que dirige a un mundo nuevo. A un mundo totalmente diferente al nuestro. Las skins de Michonne y Daryl de The Walking Dead. Anunciadas en los Game Awards. Llegarían justo con esta nueva colaboración y este nuevo evento. Así que para compraros estas skins... <ríe> ¡Código de creador, Mr. de Neox! Las novedades han llegado con este nuevo portal al juego. Y además, parece que tres nuevas skins han sido filtradas y podrían también estar llegando con el evento de los portales de Fortnite. Las skins que ven en pantalla de Marvel que todavía no han llegado de la temporada anterior, parece que llegarían esta temporada con el evento. Pero no. Del mismo portal Está previsto que punto cero Abra más portales A lo largo de la temporada Y veamos diferentes dimensiones Por el mapa mientras Caminamos y jugamos la partida Los portales conducirán A dimensiones diferentes Aunque quizás no podremos entrar nosotros Al portal Solo podrán salir cosas de esos portales un pequeño resumen para todos. El punto cero quedó expuesto totalmente de nuevo después del ataque de Galactus. John Jones ha sido enviado a la isla de Fortnite para proteger el punto cero y repararlo porque es lo que conecta el puente entre el mundo real y el mundo de Fortnite. En la temporada 5 del capítulo 1, Donald Mustard ya nos dijo que todo Estaría conectado Ahí vimos por primera vez El gran poder de Punto Cero Justo cuando vimos aparecer del mundo real Los objetos en nuestra isla de Fortnite O oh, al revés también Los objetos de Fortnite Viajaban a través del el puente A la vida real Con Punto Cero Así que algo relacionado con la temporada 5 del capítulo 1 Estará sucediendo en esta temporada 5 del capítulo 2 Pero lo más importante que sucedió En esa temporada Fue la llegada de Kevin el Cubo Así que el visitante Fue cuando empezó a escucharse De nuevo en Fortnite Ya que la grieta que trajo A Kevin el Cubo a Fortnite Tuvo fallas Y quedó abierta más tiempo de lo que debía Deberíamos ver algo Que llega desde punto cero A nuestra isla proveniente de otro planeta ¿Será que volveremos a ver a Kevin el Cubo de nuevo en Fortnite? Creo que realmente eso no sucedería. Pero estoy seguro de que Fortnite hará algo parecido para que tenga relación con la temporada 5 del primer capítulo. Si vamos a ver, si vamos a, ver a Donald Mustard ahora mismo en sus redes sociales, podremos ver que su ubicación actual es una llamada El Puente. Y esto es importante Cuando Donald Mustard suele hablar del puente Él nos suele hablar de dos tipos de puentes Están viendo en pantalla un pequeño resumen Hay un puente del mundo real que conecta con el mundo de Fortnite Pero fijaros en esto Que nadie se había dado cuenta El mapa de Fortnite actual Si lo comparamos con el mapa anterior de Fortnite De la anterior temporada 5 Donde apareció Kevin el Cubo Podemos ver que si vemos lo que hay ahora mismo, justo en el lugar donde apareció Kevin, veremos que justo hay un puente. ¿Un puente? ¡Qué casualidad, ¿no? Que justo ahora hay un puente donde Kevin estuvo durante la temporada 5 del capítulo 1 y que Donald Mustard esté hablando sobre el puente... Qué raro todo, ¿no? Es súper bizarro, pero creo que Kevin podría estar mucho más cerca de lo que todos creemos Ahora viene la parte más importante del vídeo 42 días después de que la temporada empezase Apareció Kevin el Cubo en Fortnite por primera vez Pensar que esta temporada ha comenzado más tarde de lo que empezó realmente la temporada 5 del capítulo 1 Pero lo importante... Son los días que pasaron después de empezar la temporada, no el día y número exactos. Así que, familia, amigos, hagan sus cálculos. 42 días después de empezar esta temporada, ¿qué día sería? Ese día podrían estar sucediendo cosas realmente muy, pero que muy turbias en Fortnite. Y lo acabamos de descubrir todos juntos ¿Qué les parece la nueva teoría? Todo está conectado según Donald Mustard Así que, chicos, estaré pendiente de todos vuestros comentarios justo aquí debajo Si tienen otra teoría diferente o les gusta muchísimo esta dejadmelo en los comentarios, amigos Ha sido un placer Y espero que se hayan divertido muchísimo Hasta mañana, amigos ¡Chao!